No puede ser, estamos adelante. ¡Eh! Bien. Olvídalo, creo que paso primera. No lo puedo creer. Sí, paso primera. No lo puedo creer. <ríe> y yo segundo, mírame. ¡Ey! ¡Hola! Estamos un montón, muy buenas. Bien. Amiga, ¿no, no tenemos una puta foto? No, sabes que el otro día quería hacer una historia, el de la historia que iba a ir para allá y no encontraba la foto. Y, pues, me acuerdo de una foto en la que salís. Vos? No, la perga, madre, concha, es su madre Dios Bueno, si venís a la tarde, subimos ahí nomás Sí, nos sacamos una foto Voy a tirar a la gente Ay, me trabé No, qué lindo en la esquina de ¿Cómo se llamaba? ¿2B? ¿2B era? 2B, yes Andá a Ah, pará Tyrion, Tyrion, 2B, yes Bueno, pero Tyrion es Tyrion Bueno, bueno, bueno Es 2B, es 2B B. Segundo B mal. Viste, eh, me preguntaste si me funaron. ¿Qué hace? Ocho horas. Mal. Pero qué querés, boludo. <risa> ni vos ni yo nos vamos a acordar de esas cosas. Nos olvidamos vale. completamente todo. Nada, resulta que en esa época yo me contaba mucho con un youtuber que gustaba de mí. Y era un boludo, o sea, un boludo bárbaro. Onda, era de esos chabones que pensaban que cualquier mina que les hablaba les tenía ganas, le esas cosas. Cogerse. Claro, era muy así. Y el chabón estaba pero en cascadísimo conmigo. Yo en ese momento tenía pareja. Y después y más vale, adelante. No pareja, si claro. No, igual, más adelante, igual yo lo rechacé un montón. De de veces, un montón. Pero es como un montón, no entiendo, tipo, lo rechazaste una vez y seguí insistiendo. ¿no? Sí, sí, tipo, no paraba. Bueno, resulta que el chabón, como que a mí me veían como con una imagen re tierna, oh, pero man. yo era re bizarra, ¿entendés? Y los chabones como que, no sé, no sé, no me imaginaban a mí ni siquiera tomando, ¿entendés? Es en más, hasta flashaban que yo era virgen, no sé, pero... No, así te digo, como que la re No, o sea, yo lo que no me imaginé es que eras tanto. No te con la imagen de tierna, o sea, para mí sí era así, bizarra, pero no, no te imaginé que era. No, no, no, no. Soy troll, sama eh, Bueno, cuestión que el pibe... Ah, che, estamos primeros. Sí, sí, sí, ¿cómo? Nada, no, cuestión que el pibe... Yo siempre le trataba, tipo, como de ayudar, como buena amiga, a que tenga más seguidores, a compartir, a hacer stream con él. O sea, joder, ¿viste? Pero eh, como que tenía tantos chabones que eran como muy acosados y no me querían ver con ningún pibe. Pero con él, yo siempre hacía historias y como que no había ningún problema y como que varios de claro. mis fans eran fans de él. Hacemos Vemos un vivo y se ve que estaba como resentido Porque, a ver, yo había conseguido como una especie de noviecito En ese entonces, que hoy en día es miex Y fui al cumpleaños de él Como que el chabón le dio bronca que haya ido con un chico que, con el que salía, ¿entendés? Igual él me dijo que vaya con él Literalmente, o sea, lo estábamos cagando de frío Sus amigos habían vomitado todo Nada, todo eh, xd La casa era horrible, olía todo muy feo eh, y Era muy tarde, estábamos en gleu Todo un asco Estábamos muy cagados de frío Encima se había cortado la luz porque nunca había luz ahí Entonces, nada, ya eran como las 4 y media de la mañana Los amigos estaban retomando y nos fuimos a dormir. Nos fuimos a dormir a la única cama que había, que era una cama de dos plazas, porque la otra estaba con un chabón encima y vomitada. Se ve que el chabón y los amigos le hicieron la cabeza diciendo de que no, pero ¿cómo se van a ir a acostar a esa cama? ¡Flasheando! Pero. pero, pero, pero, pero, pero eh... Eso al chabón que ya había rechazado un millón de veces Sí Onda, ¿qué le importaba primero que nada? Claro, claro, ¿qué le importaba? O sea, cualquiera Bueno, dale ¿eh? Empezó a decir no Porque andás a ver seguramente garcharon o algo así tipo y ¿qué? Sí, ¿cuál hay? No, no me me he O sea, ojalá Ojalá, pero era un asco O sea, amigo Ojalá, pero era un asco Tu cama, tu casa, tu todo, ¿entendés? Onda, era Imagínate que olía a humedad Olía Era una casa que nunca le la había lavado ¿Vos, ¿Vos estabas en la casa de ese pibe? Claro Y por su cumpleaños Yo fui a hacer la pizza A Re las comidas. Claro, y fuiste con ese chabón que era como tu noviecito. Sí. Y cuando te vieron a acostar la cama, todo el mundo empezó a hacerle la cabeza de claro porque mirá, está acostada con un pibe. Claro, y tipo como si hubiese hecho algo malo, ¿entendés? Sí. Y sí. ninguno, y ninguno vino a acostarse con nosotros, ni nada, porque tipo, estábamos durmiendo. Onda, no pasó nada. Además, cuando estaba, hacía tanto frío que dormíamos con camperas, o sea. Uy, me morí. Y bueno, y resulta que eh, nada, el chabón se fue a dormir a lo del amigo al lado y nos dejó a todos encerrados. A mí me dejó encerrada con cinco pibes, literalmente. Y yo a este pibe igual, tipo, eh, como que salíamos un toque, pero no éramos nada serio. O sea, entonces era como muy incómoda la situación. Entonces, como que me dejó encerrada con cinco pibes. Encima yo me tuve que meter por una ventanita para salir afuera y después escalar Sus rejas y salir del otro lado para pedirle, por favor, que nos abra a todos. Porque nos queríamos ir a la mierda, porque ya eran pero como tira, las 11 por porque se fue a dormir al lado? ¿Pero por qué los dejó cerrados? ¿No le podía dejar bien? No, porque es <risa> leo. Ah. <risa> Cuestión que yo dije, bueno, quedó ahí, ¿viste? Yo no pensé que el chabón había pensado boludeces. Cuestión que el chabón sí pensó boludeces, y en el medio de que pensó boludeces no era lo único malo, ¿entendés? Era como que después cuando yo lo llamo para hacer streaming con él, eh, porque estábamos charlando, en esa época viste que la gente antes tenía un montón de ¡Ay no! me comí, creo que perdí mami. Sí, perdón. Como que el estaba re mal flasheando. Y bueno, yo lo, lo llamo para hacer un, un directo, ¿viste? Para, para ayudarlo, como siempre. Porque para mí era un amigo. Y en esa época, como que te funaban mucho. Tipo, no sé si fumabas forro o, o, si, o si tomabas un montón. Como que estaban. Ya lo tenían como muy mal visto a las minas más todavía. Y como era esa comunidad muy otaku cerrada. Y el chabón, medio como que cuando empezamos a hasta en llamada, empieza a decir cosas como que yo me recorrié y tomé un montón. Y como que garché en su cama. O sea, pero ¿Qué empieza. Dice? Literalmente. Empieza a decir cosas así. O sea, estaba en videollamada con vos. Sí. No pinta nada. ¿Y tu cara que. güey? ¿En vivo? No, ¿y qué le dijiste? Yo le dije, boludo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué fallas? ¿Pero no lo decía corte, hater o corte? No, hater, hater, hater, literalmente hater. Ah, no es que decía, no, sí, porque Tita no sabe, encerré por Riga. Sí, no, no, no, no, no. Corte tipo. Lo de hater. Claro, sí, lo tiraba de manera tipo que la gente lo tomó re mal. Y en ese momento, como me seguían todos, gente que era bastante tocadita, imagínate que empezaron a hacer un montón de rumores y decir cosas re feas de mí, tipo, ah, esto, no. que. Empezaron a flashear que garché con tres en su cama Porque yo dije Me dejaste encerrada con tus cinco amigos en tu casa Y empezaron a decir No, que yo garché con cuatro, con tres, no sé bueno flashear Sí, sí, ya flasheaban, viste pero Y que me porrié Y que nada, de que estaba en la mierda Me imagino que mínimo lo mandaste a la mierda sí, o sea, ¿Ese yo, directo lo hiciste con él? Ese directo, eso a cuando pasó eso Que fue en Instagram Yo lo mandé a la mierda Y no le hablé por un largo tiempo Después volvimos a hablar Porque medio como que se disculpó Dijo que se sentía re mal Porque después de eso empezó un montón de Tipo, literal un montón de acoso. Y después el chabón medio como que me, me admitió que a él le había chupado un huevo porque le daba bronca de que yo no estaba con él. Y el chabón nunca salió a decir, a desmentir alguna de las boludeces que dijo, ¿entendés? Es más, yo llegué a hacer historias diciendo, che, este chabón mintió con lo que dijo y no está bien. Después de que lo amenacé con audios que él tenía hablando mierdas y siendo recontra misógino, el chabón salió a desmentirlo. ¿Qué? Trabaja. Sí, posta. Eso fue lo más cerca a una funada, pero tipo, ni siquiera es una funada porque, o sea, no tendría... Ponerle que yo me hubiese garchado con 5, ojalá. Eh, no, tendr <ríe> no tendría nada de malo. <ríe> ni garchar con uno, con dos, con tres o con 20, o sea, ¿qué tiene de malo? No, no, no, no, no de malo. O sea, el chabón <authentication> como que lo dijo como para hacerte quedar mal porque quizás en ese momento la gente te veía así como súper tierna y <ríe> quizás en su mente pensaba que iba a lograr hacerte una mala imagen. ¿no? Claro, claro, solamente logró que los turbios que estaban muy con esa imagen mía se pongan en modo acosadores re heavy. Bueno, vos te vas a limpiar, ¿no? Y te voy a, poner a limpiar, amiga. Sí, sí, te voy a limpiar full. no un rato. Sí, te, bye -bye. Soy una betuber con problemas y tiemblo mucho. Ah, tengo frío. <risa> Ven que tiene problemas la betuber. Pero es una paja porque. Ay, ¿qué le pasó? Ay, no, ¿qué onda? What the fuck? ¡Qué miedo! Se dislocó, boludo. Tuvo un accidente. Me gustaría mover los brazos. Me siento como que, que soy, estoy incapacitada de los brazos. No siento los brazos, chicos. No los puedo mover. Ayuda, ayuda. Me ríe duele la garganta, Dios mío. Qué dolor. Solamente sé que es, es falso porque sos muy blanca y estás en el bajo flores. ¿Y? No tiene nada que ver eso. Yo me crié en moreno, amigo. ¿Qué tiene que ver? El piso de mi calle, literalmente era de tierra. Mi asfalto no existía. Yo tenía que tomar dos colectivos para ir a la escuela. Y encima cuando llovía se inundaba todo. Era una waifu literalmente con bolsas en las patas porque si no... ¿Cómo te pensás que iba a entrar a la escuela? La gente no se imagina de que uno viene de, de una zona muy fea. Este es el pavimento. Yo soy el pavimento. Yo soy ni, ni más que la calle, soy el pavimento. Se me deformó toda la cara ¿Me quieres aunque sea deforme y no me pueda mover? Ah, mejor, waifu que no se puede mover Encima está calentita y no se mueve <risas> Igual tengo ganas de poder mover los, los, los bracitos Pero necesito el lip motion, lip O sea, creo que es un montón comprarlo No sé qué piensan ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo compro? Ok, el lip motion Lo tenemos a 46 mil pesos Y está en oferta No joda Ahí está, 46 mil pesos ¿Eh? Y está 5% de oferta. 5% de oferta. Llega gratis mañana. 5% de descuento, boludo. Está caro esa mierda. Sí, literalmente está caro. El tema es de que esto te toma... ¿Cuánto que el cuerpo te toma? Porque, tipo, ¿te toma también las piernas? <ríe> Estaría re bueno eso. Estaría bueno ser una waifu que se mueve, por lo menos, ¿no? O solo las manos. Pero bueno, creo que no tenemos que aspirar a tan alto siendo tan pequeños. Si no, uno siempre está diciendo, eh, quiero todo, empiezo ahora. Es como los hijos de mil puta que dicen, quiero empezar a dibujar. Me voy a comprar la tableta más cara de todas. Se compra una tableta de la concha de su madre y no dibujar un choto después, ¿entendés? Y me va por las bolas, no quiero ser ese tipo de... Entro, ¿Entendés? Yo tengo un amigo que literalmente se compró una guitarra, un bajo y una batería porque dijo que... Oh, quiero tocar la guitarra. Porque se vio cagón. Y decía, ay, quiero tocar la guitarra como mío. No sé cómo llamaba a la otra pelotuda. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, no sé cómo llamaba esa pelotuda. Y se compró la guitarra. Después porque quería ser como... No me acuerdo quién era Iwasawa quién... Y se compró el bajo. El boludo. Y finalmente se compró la, la batería. No sé por qué se compró la batería, pero se la terminó comprando. Para no usar un choto. Nada, no usó un solete. Y el chabón, tipo, tenía tres cosas ahí. Y después estaba viendo cómo, cómo venderlas. Porque la verdad es que las tenía ahí tiradas. Haciendo polvo en la concha de la lora en su casa, ¿entienden? Por favor, tita, vuelve a ser normal. y ¿puedes cerrar el orto? Cerrar el orto. Bien. ¿Tenés otro peinado? A ver, mira mi fondo. mira mi fondo. Te lo digo en serio. ¡Mirá mi fondo! ¿A vos te parece que tenga...? O sea, ni, ni ropa tengo. ¿Tendés? Literalmente soy una tita del color urbano. Y me preguntás si tengo un, otro peinado. Amigo, no estoy ni peinada. Mirá mi pelo. ¿Vos te parece que esto es pein, pelo de alguien que se peina? Este pelo está completamente duro. Mirá esos mechones. Esos mechones son rastas. Rastas son. No son mechones de verdad. Son putas rastas. Pero no te das cuenta. ¿Es por qué? ¿Sabes por qué no te das cuenta? Porque solamente me estás viendo a mí. Como, ¡ay, qué linda la vtuber! ¡Qué linda la vtuber! Pelotudo, pero no soy una aventura pobre, pobre, pobre, pobre. Eh, te miro desde arriba, pelotudo. <risa> acá, acá, ni cabida, lo negro yo lo miro desde arriba. Ahora te miro desde abajo. No eres bebésis, eres bebesos. ¡Ah! ¡Oh! friquitonga, dale esa analgota. Me mata de que las caras se combinan, por ejemplo, ah, ah, ah, ah, mierda, ah.